Las muertes habla de 1.864 y de 73.228 recuperados. Prácticamente nosotros eh, lo que tenemos son 26.000 personas infectadas caminando el país de acuerdo a este reporte. Puedo venir aquí, señor director, para yo a la explicación sencilla. Permíteme un lapicero para yo hacer este ejercicio sin equivocarme, porque fue un ejercicio que observé del boletín del jueves, viernes, sábado, domingo y hoy lunes. Permíteme una de estas. Sí. Y yo estaba viendo lo siguiente. Dice ahí, aparentemente es datos que no le da miedo a nadie. Dice, y el ministro de salud hoy publica en las redes sociales y demás que la curva epidemiológica de contagio del COVID-19 está aplanada. La curva epidemiológica o epidémica del coronavirus está aplanada y va a ir a la disminución. Eso dice el señor Plutarco, ministro de Salud Pública. Entonces, ministro, sería interesante explicarle a la población, si yo hice una sumatoria sencilla, y miren, cada vez que a usted le llega un reporte de muerte, el reporte de muerte no es de ese día, es acumulado, y usted no sabe qué tiempo abarca, pero cuando usted publica, y voy a utilizar su propio medio para desmontar la mentira que es este es un simple abogado, periodista, comunicador, o los gustos, como usted quiera llamarle porque aquí en este pueblo hay, no sé, una cosa diabólica con eso. Y yo no tengo problema con eso, porque podemos tener la triple condición sin problema. Y ninguna también, porque tampoco me hace falta. En ese informe dice que en uno, 36 muertos Yo digo, wow, pero muy fuerte. Y estoy tomando los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Otro dice que 20. Otro dice que 21. Otro dice que 19. Y otro que cinco, me parece. o sea Esa muertecita van de 100 a 101, de acuerdo a ese reporte que usted tiene. Entonces, sáquenme el promedio a esos dígitas que mencioné ahí, divídamelo entre 5, el promedio, para ver cuántos se están muriendo diario. Esos 101 entre 5, a ver cuántas personas se están muriendo diario Entonces se está dando un promedio de 20 muertos al día. Eso es peligroso. Está bajando la curva. Y cuando más alta estaba, cuando comenzó eso en marzo, se morían 18 personas. Y ahora se está muriendo 20. Entonces, de acuerdo a ese informe, la situación de muerte es más grave. Ya por ahí yo parto que usted está mintiendo. Entonces, eso, esos datos hay que sincerizarlos. Tanto es así que yo lamento que en vez de decirlo el ministro sentado con responsabilidad, el señor Plutarco,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 La vacuna que le dan a los perros y cosas para la pulga, de, de, de parasitarlo. Ahí yo a, le pregunto al médico, mira, yo peso 200 libras, ¿cuántas yo tengo que tomarme para mejorar? Tengo los síntomas. Yo lo que tengo es la, y eso usted le agrega un antibiótico, porque el dominicano se receta. Y la gente que se murió en su casa, aquí al principio, los muertos, yo presenté un reportaje con el reguero de gente en el cementerio nuevo y en Nicho, ahí sacándolo. Y,